Dice el ciclo biblioteca oberta, estamos muy contentos de presentar el, el, los dos primeros volúmenes de, del libro de la novela gráfica de nuestra compañera, Gen Sánchez Molina. La encargada de la presentación es la nuestra anterior directora del museo, Elena Boner-Rosado, la cual, a banda de estar muy ligada a esta institución, está muy vinculada tanto al mundo del cómic como a la cultura ibérica, época en la cual está ambientada la historia. Elena Bonet Rosado, amante del cómic y de la ilustración, es especialista en Ibéric y hasta directora en diferentes proyectos de investigación de diversos yacimientos de període. Este periodo: el Puntal de a Olocau, el Castell de Bernabé Ayria, la Seña Villar del Arzobispo y sobre todo el Tosal de San Miquel, la antigua ciudad ibérica de Deta, Ayria, a, a mes de la Bastida de Les Alcuses, a Moixent. La segunda Comic -mania, la duta ser una coleccionista de comic histórico, la cual cosa va a ser clave para comisariar en 2007 eh, junto a Álvaro Pons la exposición prehistoria y comic, organizada para que es este museo y que continúa itinerant a día de hoy. Y ahora, dilación, en ese vos deixe en els companys. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer vuestra. Asistencia y por supuesto es una satisfacción que bueno, que Ángel y que el museo hayan contado conmigo para presentar el cómic de Balcar. De eh, Ángel Sánchez. Eh, trabaja con nosotros, está en esta foto en la, en la Yoma de bechi desde los años 90, como podéis ver, y desde un principio ya hace dibujo arqueológico, planimetrías, estratigrafías, etcétera, pero nos vamos a centrar sobre todo en su etapa de, de Ángel, o sea, lo que trabaja el mundo ibérico, ¿no? que es lo que nos interesa para, para presentar un poco el, el cómic. En el año 2002, eh, bueno, es licenciada en historia del arte, de ahí esa pasión y esa doble formación tanto en arte como en historia, y desde el año 2002, que es cuando se le hace un primer contrato en el museo, empieza a trabajar con nosotros, con Consuelo Mata y conmigo en el puntal de jobs. Eh, no solo en la publicación del volumen, segundo, con todo lo que hizo trabajo de digitalización de, de las planimetrías, vasos, etcétera, sino también toda una serie de trabajos en 3D infografías espectaculares que al final eh, terminaron, digamos, recopiladas en un CD sobre el puntal de Sjobs, en el que recreaba no solo los exteriores, las recreaciones de cómo sería este fortín, sino también los espacios interiores de las casas, la, ...las actividades domésticas, personajes, etcétera. Donde también ha trabajado mucho, incluso ha participado en ilustraciones de la página web, es en el yacimiento de Kelly ¿eh? en Caudete de las Fuentes, también todo lo que es el mundo del urbanismo y también todas las actividades que se han documentado en el, en el yacimiento. Pero una línea de trabajo muy interesante, que ya casi son 20 años, es que eh, es la participación, o sea, la cartelería, los pósters que ha hecho para las series de la Ruta de los Iberos. La Ruta de los Iberos eh, se inicia precisamente en el 2004, en el año 2004, con las jornadas de puertas abiertas en Kelly. Se añadiría la Bastida de Salcuses en el 2008 con Vive un fin de semana en la Bastida, y finalmente, con Iberfesta en el puntal de Sjobs, se incorporaría a estas actividades en los yacimientos. De destacar es que, precisamente en estos yacimientos, en esta ruta a los Iberos, es un trabajo que eh, está reflejando precisamente las actividades que está haciendo el Museo Prehistoria, en concreto los directores de los distintos yacimientos y el equipo de la unidad de difusión y didáctica del museo. Lo interesante es que cada año y en cada yacimiento se está. Se, se hace una temática diferente, tanto en la recreación y escenografías, como en los talleres, como en las visitas. Por tanto, un año podía ser la fabricación del vino, otro año podía ser la muerte, otro año podía ser los guerreros, los rituales funerarios, matrimonio, comercio… Y eso lo que me, le permitía a Ángel es una variedad de diseños y una libertad de estilos que se puede ver a lo largo de, de, de toda esta serie. También, resaltar los trabajos que ha realizado eh, en lo que son las animaciones. Es, vamos a centrar exclusivamente en el mundo ibérico, como sería la simpática animación que hizo sobre el guerrer de Moisés, ¿no?, que cae de la figura que se puede ver en la sala del guerrer de Moisés y cómo hace estas animaciones. Y, por supuesto, también el vídeo que se puede ver en la sala sobre la, la exposición que se hizo de imágenes y las divinidades, ...en la que trabajaba con los esbotos del Museo de, de Valencia, de nuestro... ...que por supuesto conoce muy bien y como el trabajo que ya es, digamos... ...las aplicaciones que yo no sé comentar, pero que eh, recreó todos estos rituales... ...que se hacían en las cuevas santuarios en el, en el mundo ibérico. Yo antes de entrar en, el, en lo que es el cómic en sí, quería comentaros también... Eh, la escasez que hay de, de cómics sobre el mundo ibérico. ¿no? Aquí hay que nombrar necesariamente el libro de, de Tono Vizcaíno sobre imágenes, a ver, que no me es el título ¿eh? sí, Recerca del pasado, los orígenes, es el pasado vivido, pero en el, digamos que en el imaginario colectivo valenciano. ¿no? Él recoge en un capítulo que se llama Los iberos en viñetas... Eh, exhaustivamente toda la documentación que hay hasta, hasta el 2018, que es cuando se edita. Muy rápidamente lo recomiendo, simplemente habla de, de dos tipos ¿no?, de, de cómics que estén ubicados en el mundo ibérico. Tenéis dos ejemplos que, por lo menos, el de Asterix en España todos conoceréis, en el que lo que es e e digamos que la historia es ficción, totalmente ficción, y lo único es que está ubicada en la Iberia, ¿no? en el mundo ibérico, pero los personajes y la narración no tienen nada que ver con el mundo ibérico. Eh, bueno, no hace falta comentar que Asterix en Hispania recoge todos los estereotipos y todos los tópicos ¿no? De, del ibero que es torero, es gitano, aparece, bueno, el turismo, hasta aparece Don Quijote y Sancho Panza por el cómic, y el niño se llama Pepe. Bueno, todo lo contrario, también en el mundo este de la de cine francesa, Bueno, en el caso belga, del Ibero, de, de Alix, es una serie que empieza en los años 40, pero que recientemente se ha incorporado a otros países. Bueno, Alix, que es un romano en la época de César, va recorriendo todo el Imperio Romano, los Etruscos, Cartago, Egipto, etcétera, y hay un momento en que lo sitúan en Iberia y, efectivamente, esto no tiene ya nada que ver ...con este cómic más infantil y de ficción... ...sino que aquí, como, bueno, como todo cómic belga... ...está muy bien documentado y ahí es mucho más fidelino. ¿no? El otro tipo de, de, de, de cómics son los que relatan... ¿no? ...el tema de, de, de acontecimientos bélicos... ...que son la mayoría de ellos. Aquí he seleccionado dos de ellos, por ejemplo... ...que pueden ser tanto a nivel nacional como a nivel local... ...el de Alonso, que es una historia de España... ...pero contada en viñetas... O, eh, por ejemplo, sí que algunos yacimientos como Numancia, sí que últimamente está sacando unos cómics muy buenos de distintas técnicas, ¿no? Y distintas, incluso, aunque sea Numancia y la caída de Numancia, se trata de muy dif formas diferentes. Y que, como decía, en todo este mundo celta hay más tipos de cómics que lo que sería el mundo ibérico. Para el mundo ibérico, yo el que destacaría desde luego es el de Yorca, Yorca Mortal, Está en catalán y eh, se centra en la tribulo de los Andosins, que están en, cerca de Andorra, por la zona de Lérida, y eh, también está reflejando los acontecimientos bélicos. Todos estos se basan en las fuentes clásicas, es decir, lo que nos cuentan de la Segunda Guerra Púnica y de la Conquista Romana, y por tanto, son también, pues, la, la, las narrativas son un poco más digamos, tradicionales. Todos estos cuentan, sobre todo, con las fuentes, además de las fuentes arqueológicas. Este de, de Gorja Montal, Mortal es, para mí, de, de los mejores, pero también destacar que en Cataluña es donde más se están haciendo este tipo de cómics. De hecho, este que no lo conocía, que es el de los cesetanos, aunque ya, ya tiene varios años… Hay mucha preocupación, los ayuntamientos, los propios yacimientos, y sobre todo es que estos dos últimos cuentan con un, un hecho que es para nosotros los arqueólogos es importante. Y es que eh, trabajan con un documentalista y unos ilustradores que trabajan desde hace décadas en el mundo ibérico, como es Oriol García y Realt, y que trabajan además para publicaciones científicas, etcétera. Sin embargo, para, para el tema de, digamos, del país valenciano nada tiene que ver, pongo dos ejemplos, por ejemplo, Sagunto pues solo tiene esta historia de, del Camp de Morvedre, pero la pongo porque, en fin, es del, del dibujante Sento, que es un maestro en la línea clara, o, por ejemplo, el que acapara todo, prácticamente todas las temáticas es la dama de Elche, y aquí pues, selecciono el que se hizo con motivo del 120 años de su descubrimiento, cuando fue la dama a este municipio. Pero decir que, efectivamente, hay un amplio repertorio de cuadernos de divulgación, de folletos, de, de mucho material divulgativo, pero no, digamos, en formato de, de cómic. En cuanto a Valencia, sí que yo destacaría, porque lo hizo esta casa, el que el, es un, no es un cómic, eh, de, de, digamos, este formato de álbum, sino que es un, es un cuadernillo, pero que con motivo de la exposición de un vaso lleno de historias, pues se hizo... Una, una narración ¿no? en viñetas, una, una narrativa visual sobre la, el vaso de los guerreros de Liria. Y sí que quería comentar la importancia que tienen los museos y la, las publicaciones de sus hallazgos, de sus yacimientos y de sus colecciones. Y sobre todo el esfuerzo que está haciendo en concreto el Museo de Jaén, ¿no? el del Museo de los Iberos de Jaén, que además está sacando unas exposiciones, y unos concursos, unos certámenes eh, anualmente, bueno, el año pasado fue el primero y este año, en junio, se está haciendo el segundo concurso, no se han publicado, pero es un, nos está indicando la importancia que tiene el cómic o sea, como herramienta y como medio de difusión, pero no solo para el público infantil y juvenil, sino también para mm, el, el gran público, incluso se está utilizando en, en instituciones, digamos, ya no escolares, sino en las universidades. Hay que reconocer que es, una, bueno, es en lo que se llama el noveno arte, por tanto, es una de las formas de expresión artísticas hoy en día con más potentes y que, como producción literaria, es uno de los sectores, digamos, más dinámicos dentro de las editoriales. Con este preámbulo que quería hacer de la escasez que hay el mundo del cómic, quería ya centrarme en el, en el nuestro, en los dos volúmenes de Balcar, y decir por qué es un cómic pionero y por qué eh, bueno invito a que lo lean, que lo compren, porque sobre todo por dos aspectos muy importantes: por el espacio del, por el tema del tiempo y del espacio. Por primera vez tenemos un cómic ¿no? que se centra en los siglos IV y III a.C. y por tanto se aleja de los conflictos bélicos en los que tratan la mayoría de todos los, los cómics de, de iberos y de, de celtas, y eh, se sitúa en estos dos siglos. Por tanto, carecemos, como decía, de fuentes clásicas y se basa exclusivamente en las excavaciones, en la documentación ar arqueológica. Por tanto, la arqueología y todo lo que se ha trabajado en estos yacimientos es clave para las ilustraciones que, que ha hecho Ángel. Por otro lado, ya no es solo el tiempo, sino también el espacio, es decir, una cosa es la época y otra cosa es en el lugar, en el sitio en donde se, se desarrolla la aventura y la historia de, de Balcar. Se desarrolla en tierra, la, la cierta, tierras centrales del país valenciano, coge el norte de la Contestania, con una de las ciudades claves, ¿no? que es Saite, que fue capital del territorio edetano, pero también está Bastitur, Bastitur que es Bastida, Meltilkir que es Meca, como áreas de la Contestania y en Edetania se trabaja con las ciudades de Edeta que es Lidia y de Kelly que es eh, Caudete de la Fuente, es decir, se centra en uno de los grandes yacimientos de la zona, las capitalidades de territorios, pero que además son yacimientos que se han excavado por esta institución. Entonces estos son los dos temas claves para entender también estos, esto, este, este, esta serie. Conmigo. Y digo serie porque es otra cosa que encuentro que es de interés porque se trata de una trilogía, bueno, sabemos que está haciendo el tercer, el tercer volumen, y esto, bueno, a mí me parece que es de interés, que es, bueno, me recuerda un poco nuestra infancia con los tebeos, ¿no?, de Continuará, siempre te queda la expectación de qué va a pasar cuando se destruye Liria y se llevan a los prisioneros, quiere decir, incita al lector a adquirir el, el siguiente volumen. ¿no? Yo ya lo que quería era, como, como especialista en ibérico y como arqueóloga, comentar algunos de los aspectos, claro, no de, no de cómo se ha hecho el cómic, por supuesto, sino de algunos aspectos, como, como decía, como arqueóloga, de, de, de estos, de estos cómics. Por supuesto, es destacar la rigurosa documentación, el gran detalle que hay en todas las recreaciones que son muy fidedignas del mundo ibérico. Lo que es el, el tema de la vida cotidiana, en el primer volumen que trabaja sobre todo el tema de, de bueno es la, la adolescencia de, del guerrero de, de Balcar, la vida en familia, la arquitectura, la casa, los amigos, etcétera. Y se, hay, que, hay que. bueno nosotros conocemos que, desde luego, las recreaciones que hace están basadas en todo lo que se sabe de yacimientos como la bastida, en donde se hizo no solo ilustraciones, sino también esta recreación, no esta construcción de una casa ibérica al natural, con lo cual se conocen todas las técnicas constructivas y, y le permite hacer estas recreaciones, no solo por fuera de las casas, sino también viñetas en la que se ve que cómo están haciendo los adobes, cómo se hacían en la bastida, o conoce perfectamente las colecciones del Museo Prehistoria de, de las herramientas ibéricas, ¿no? las herramientas del campo, pero también las herramientas para trabajar la madera, etcétera, etcétera. Todo esto se ilustra. Y también, por supuesto, conoce las excavaciones. Y es interesante estas dos imágenes, las pongo porque todo el mundo sabe ya, que en el mundo ibérico se trabaja en el telar vertical. Pero luego, por ejemplo, estos molinos que son típicamente de tanos, que son muy grandes para una gran producción de cereal y que se trabajan con dos personas porque pesan mucho. Y entonces él, eh, en estos interiores, que hace con esta iluminación estupenda, eh, precisamente recrea esta escena de dos mujeres, en este caso, moviendo estos molinos rotatorios y la mujer en el telar vertical. Eh, yo veo que es un gran ilustrador de interiores, como decíamos, estas luces, estas sombras y, además, el tema de la comensalidad lo trata, de las reuniones lo trata en varias ocasiones y, además, se nota como hay un estudio muy detallado del mobiliario, de los enseres domésticos, de la vajilla, todo ello basado no solo en la bastida, sino en los otros yacimientos. Aquí tenéis reflejado algunos detalles de…, bueno, la, la escena en la que están brindando, que se van a ir de…, no me acuerdo, que, pero, de, que van a salir… De, de lucha y, eh, claro, cómo conoce perfectamente la, la vajilla de, de la cerámica de, de, de la bastida. ¿no? Un tema que es interesante yo, es la, la ambientación que hace de una taberna. No se conoce que haya, no, sé, no, no tenemos fuente, no sabemos si habría tabernas en el mundo ibérico, pero existe en todo el mundo mediterráneo, el mundo cartaginero, el mundo griego, en el mundo romano y, ¿por qué no podría existir en el mundo ibérico? que sin duda existirían. Entonces, es unos retos que se plantea, efectivamente, eh, entra dentro de nuestro imaginario, pero podrían ser muy, muy reales. Y sobre todo aquí también, pues eso reproduce el detalle, que conocemos este mundo de un hogar central, de estos grandes hogares centrales, que tenemos el ejemplo de Caudete de las Fuentes, de Kelly, y que eh, nosotros siempre estos espacios, cuando aparecen en estos hogares, los hemos interpretado como espacios de reunión, espacios de comensalidad, pero también puede ser hogares rituales. ¿no? Si pasamos a otro tema que se trabaja mucho es el tema de las fortificaciones. Tener en cuenta que aquí los protagonistas son las grandes ciudades, las luchas, las alianzas, los pactos que hay en las capitales de territorio y el… La Bastida, en concreto, aunque hay diversas recreaciones y reconstrucciones, ella pone pues eso, los estandartes, las banderas, de cómo sería esta, esta entrada a la Bastida de Salcuses, ¿no? a Baltistir. La última imagen, mmm, que termina el volumen 1, es una espléndida página que está dedicada al incendio, al abandono y a la destrucción de Bastida, de, de Bastitur, en el, el cómic, ...y que está muy bien documentada en el yacimiento... ...y luego además también resaltar que el, el cuento lo relata, lo narra... ...en la primera página y en la última este sacerdote... ...que además hace esa frase de, de resisto... ¿no? ...cuando empieza la, la, el cómic dice resisto y cuando termina también resisto... ...que yo en un principio no sabía si ese, esa, ese guiño se refería a la pandemia... ...porque estos cómics se escriben durante la pandemia... ...o era un homenaje, un guiño... Al magnífico libro de 300 de Frank Miller con el Marchemos, Marchemos, Marchemos. El tema de los incendios en, la, en los yacimientos ibéricos está muy bien atestiguado y, de hecho, se refleja también en el cómic. Por ejemplo, el caso más último, más evidente, es esta puerta de la Bastida con todos los niveles de incendio en donde apareció la, las famosas panoplias de Guerrero allí depositadas. Pero es que además trata otras puertas, por ejemplo, la de Melquitir, que es Meca en la que la imagen es pequeña, pero es una entrada de recubrimiento con las carriladas de carro y entonces son las mismas reproducción que tenemos en Meca o en el Molón de Campo Robles. En el caso de Saiti, es el yacimiento que tiene menos excavaciones, menos restos del mundo ibérico, pero sin embargo, pues hace esta majestuosa entrada que, desde luego, deberían de estar decoradas, en este caso con adobes, con decoraciones, y que son más que evidentes y creíbles, ¿no? En el caso de Edeta, bueno, pues no existen las murallas, pero tenemos mucho conocimiento de todo lo que es el urbanismo y eh, el tema de las casas, no, tratadas, como decíamos en el puntal, en otros muchos yacimientos. Aquí lo interesante es que es este urbanismo en ladera. Cuando llegan los dos guerreros y ven la ciudad de Lydia, ya se quedan sorprendidos. Pero eh, lo que es la zona de las excavaciones ya se había tratado en otras ocasiones, se le pone colorido, le pone esta, esta realidad y, sobre todo, hace también un, un reto que es eh, recrear el área palacial que estaría en la parte superior, en la Acrópolis, en lo que hoy es el monasterio de San Miguel, y lo representa con esta estructura como los graneros del, del Aldas marroquí, del Alto Aldas, que efectivamente eran graneros, pero también eran grandes residencias y grandes residencias señoriales. Por tanto, hay, hay, también hay una apuesta, ¿no? una apuesta enriquecedora. Y volviendo a los interiores, desde luego me parecen magníficas las ilustraciones que hace de los interiores de estos palacios imaginarios, con las salas de los tronos muy ricamente decorados, de Saiti en concreto se conocen los tejidos, los paños que eran famosos en las fuentes clásicas de los iberos y, por tanto, podían estar perfectamente decorando las ambientaciones. Y también hay restos de pinturas en las paredes, estaban enlucidos con restos de pintura roja, incluso con motivos decorativos, como han aparecido en Castellón, el pues de Benicarlo, que son motivos que vemos en la cerámica ibérica, de motivos geométricos, motivos florales, que es lo que él reproduce en estas salas, digamos, especiales. Y mmm, no quería tampoco terminar, porque quiero que hable Ángel, <risa> uno de los aspectos del trabajo que es, digamos, el tema de la panoplia del de Ibero, que él ha trabajado desde los años 90, que sería la primera ilustración. Tiene, si vais a su blog, tutoriales como la de Forjando una falcata ibérica, en la que es un trabajo magnífico de toda la aplicación de Blender, que es lo que utiliza en este caso. Y, bueno, todas estas te temáticas últimamente le han hecho una entrevista en una revista inglesa de, de, arte, vi de arte virtual que digital, que es, que es muy interesante de seguir. Simplemente esta panoplia es ampliamente conocida, ya no en todos los temas que había hecho de cartelería, que ya la había representado, sino que además eh, cuenta con toda la documentación, todas las colecciones que tiene el museo, o se las puede ver de, de viva eh, directamente, y tanto para los enfrentamientos, digamos, cuerpo a cuerpo, en las que se ven aquí las armas, digamos, defensivas que son el casco, los pectorales, las rebas y las ofensivas, que serían la falcata, las lanzas, los, los cuchillos afalcatados, etcétera. Y aquí una imagen también de, de cómo apareció en la entrada de la bastida esta falcata y debajo, cruzada, estaría la manilla del mango de escudo, en este caso de una caetra, que es la, el escudo circular típico del siglo IV. También está muy trabajado todo el tema de las luchas de los jinetes a caballo. No olvidemos que la, ma la mayor información que hay casi en el mundo ibérico, aparte de la escultura, pero en el caso eretano tenemos nuestro icono, que es el guerrero de Moisés, que ha inspirado a tantas ilustraciones sobre el penacho ¿no? que llevarían en el casco, pero sobre todo los vasos pintados de liria, ¿no? en la que hay escenas de caza, de desfiles, de paradas, de luchas, etcétera. Y de ahí la importancia de, del caballo como elemento de prestigio de las élites y también que es un signo de alto rango social, aunque aquí lo utiliza mucha gente, el caballo. Eh, es interesante también en el glosario que está al final de, del primer volumen, en donde bueno, pues como trata varios aspectos, los más interesantes de la de, del, del cómic, y aquí teníamos un ejemplar en donde, efectivamente, él reproduce estos elementos que aparecen en las excavaciones, que es el bocado del caballo, las campanitas, los adornos, la frontalera que llevaban eh, en, en, en los momentos de, de batalla o de desfiles o de paradas los, lo que son el caballo y los jinetes. Simplemente ya para terminar, y como termina de hecho el, el propio segundo volumen, eh, este desfile, que es una, una animación del vaso de, de la danza de Liria, en el que están dos peones, dos, dos, dos guerreros enfrentándose al son de la música de eh, la doble flauta y de la tuba. Y con esta imagen, Ángel termina precisamente con estas tubas y flautas anunciando la gran batalla que, eh, en el segundo volumen, sobre todo trata los pactos y las alianzas entre las grandes ciudades-estado que habíamos comentado en un principio, para luchar contra el enemigo, que en este caso el malvado podilcas es el jefe, el reyezuelo de, de Kelly. Entonces nos deja en esa incógnita de qué pasará si la alianza entre Saiti con los que han huido del, del incendio y la destrucción de Bastida, unidos con Edeta, consiguen vencer al malvado Bodilkas de Kelly. Y nada más. Y con eso pasaría ya la palabra a Ángel.